Amigos, ¿cómo están? Yo soy Betina y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a decorar la cajita que hicimos en el video anterior de una manera fácil y rápida. Vamos a tomar la cajita acá en esta parte de la base, vamos a poner papel seda picado, pueden colocar chocolates vamos a utilizar una imagen animada de amor, la que deseen. yo voy a utilizar esta y tres partes en cartulina roja voy a cortar tres corazones este corazón, en esta parte lo vamos a cortar así, como curvo, así y este corazón, esta parte que estoy cortando, que sea más ancha y esta parte más angosta igual, vamos a cortar así vamos a utilizar cartulina negra para pegar esta imagen y vamos a recortar dejando un borde negro igualmente la vamos a pegar a este color naranja y recortamos nos quedaría así acá lo que voy a hacer es tomar una parte de un rojo más oscuro voy a doblar así voy a hacer acá a doblar de nuevo y voy a hacer dos bolitas que sería para los ojitos de los corazones voy a hacer una más grande que la otra y vamos a cortar bueno con blanco voy a hacer de nuevo dos óvalos o sea dos bolitas así como en forma de óvalo estas las voy a pegar a las bolitas que hice más grandecitas o sea en estas con marcador negro voy a hacer los ojitos formita voy a tomar los corazones y estos irían acá en este y estos acá en este corazón Estos ojitos quedarían así como cerraditos Yo ya había hecho acá dos boquitas Las voy a repasar para que miren Una así y la otra así Miren que los ojitos de este otro corazoncito son como pícaros Vamos a pintarlas, quedarían así Ahora voy a utilizar cartulinas Este es un papel fucsia Una cartulina naranja de dos tonos y dos azules Con este voy a hacer un círculo cortamos amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos y espero también sus comentarios que no veo que están comentando los vídeos entonces no sé si les gusta o no y voy a cortar este un poco más pequeño que el azul oscuro voy a hacer lo mismo con estas dos voy a dibujar acá el círculo recuerden que los colores son opcionales y con este cortamos un círculo más pequeño voy a cortar acá, aprovechar este pedacito que me quedó y voy a cortar dos bolitas Y voy a tomar el papel fucsia y voy a sacar dos partes para cortar dos corazones. Este iría acá. Y vamos a cortar el otro que iría en este, en esta parte. Bueno, con perforadora y este, un color que me gustó, es como un color azul agua marina voy a cortar bolitas, bueno ya pegué así vamos a hacer así en estas bolitas con rosquitos punticos en estas bolitas más pequeñas y vamos a delinear así los corazones en esta parte vamos a copiar un mensaje de amor Recuerden que estos mensajes yo los saco de, de Google, de canciones, de, de Instagram. Entonces dice, dice así. Amor, no tengo palabras, nunca había sentido algo así. En esta parte vamos a pegar dos corazones que corté en cartulina rosada y en papel fucsia vamos a escribir te amo, igualmente pueden escribir lo que deseen, te amo, te quiero, te extraño, lo que deseen y vamos a cortar y vamos a pegar acá en esta parte voy a alinear estos corazones para que se, vea, se vean más, me parece que quedan bien y así terminamos este video bueno amigos esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado espero que comenten, que se suscriban a mi canal y nos vemos en un próximo video